En Santa Cruz las heladas afectan en la producción de alimentos. El sábado, el domingo y el lunes en 11 municipios de los Valles Cruceños se registró heladas, afectando a varios legumbres, hortalizas y frutas. Es por ello que realizarán un estudio para cuantificar los daños. Y De alguna manera estamos haciendo eh, la, el inventario con los técnicos del municipio, de la gobernación, para poder precisar. ¿De cuánto es la afectación? En municipios que eh, ha bajado la temperatura por debajo de cero. Postrer Valle, hoy amaneció con menos 7.6. Eh, Pucará, Pucará con menos 2.8. Trigal, eh, en realidad, eh, el Trigal con menos 2.8 y Pucará con menos 2.3. Y Mairana con menos 2.7. Zonas altamente productivas. Por eso, Cuevo inclusive con menos... Uno. Por lo tanto, eh, esta segunda o tercer día de, de, de, de heladas que se da, eh, de verdad que seguramente eh, eh, va a tener afectación en cultivo. Así también recordó a los ciudadanos que da precaución en este mes, porque ingresarán fuertes ráfagas de viento y un pequeño fuego se podría extender. Recordó a los ciudadanos que el departamento se encuentra en alerta amarilla por incendios y focos de calor pero también a nuestro pueblo, porque eh, a veces la, la ignorancia y, y, a, y a veces la irresponsabilidad, irresponsabilidad hace con que eh, esta, este problema de los incendios se agudicen más. Por eso es que la gobernación también tiene su, su programa de incendios forestales, tiene sus voluntarios eh, eh, para eh, mitigar est, eh, estos problemas, estos, estos temas de los bomberos voluntarios.